Hola a todos mis amores, bienvenidos a un nuevo video por aquí, por mi canal. Hoy les voy a estar contando mi experiencia personal solicitando la Ingetragen de Partnership aquí en Viena, Austria. La Ingetragen de Partnership vendría a ser como es en nuestros países el concubinato o la relación de hecho. Esto es cuando tú vives con una persona durante un tiempo prolongado y tú quieres legalizar más o menos decirle así como tener un aval de que tú eres la pareja legal de esa persona. Entonces, Austria permite que si tu pareja, eh, esto para el caso de la visa, si tu pareja tiene una visa, que a ti te pueda beneficiar, tú puedes solicitar una Engetragen Partnership y hacer luego tus trámites de tu visa como pareja para tú también tener el beneficio de poder trabajar aquí con libre acceso al mercado siempre que tu pareja ya lo tenga. Esto hay una serie de requisitos extra y todo, pero eso se lo hablaré en otro video. Aquí les voy a hablar es cómo solicitar la Engetragen Partnership, basada en mi experiencia. Entonces, ¿qué fue lo primero que yo hice? Yo me dirigí al Standards Am de aquí de Viena, hay varios, como 6 o 7, Florizovir, Mite, eh, Motling, hay muchísimas, yo les dejaré la lista por aquí abajo Empecé a ver qué fechas tenían disponibles y empecé a llamar para que me dieran información Esto fue todo un caos porque habían fechas disponibles y cuando yo llamaba para pedir los requisitos me decía, ok, ¿de dónde es tu pareja? ¿Es austriaca? Y yo le decía, no, es latina Me decían, no hay fechas hasta abril del año que viene Y yo estaba llamando en septiembre, agosto Ya de agosto yo estaba llamando Me decían, no hay fechas hasta abril del año que viene Y yo le decía como que, ok, esto no puede ser Pero si ahí hay fechas disponibles Está publicado que hay fecha Porque están los calendarios Se pueden meter a ver para que vean que hay calendarios No todos tienen, pero yo iba llamando a los que decía Ah, el mes que viene el 5 hay una fecha libre Yo quiero hacerlo ese día Y me decían ¿De dónde es? Hay unos que tienen el formulario online que tú puedes llenar su ponte Gisela y te a Venezuela, ¿verdad? Y al final le das clic a aceptar y te debería dar la fecha, pero te piden la nacionalidad. Y al ver, me imagino yo, que no eres de acá, no. O sea, a mí siempre me daba error, me daba error, nunca me dieron fecha y cuando llamaba me decían que por. Que cuando me preguntaban que yo decía que era Venezuela Me decían, no hay fechas hasta el año que viene Entonces, yo creo que esto era para darles prioridad A las personas de aquí Porque bueno, por el, el tema del COVID No podían hacer muchas bodas y eso Entonces, esto en primer punto Porque les aclaro esto Porque sé que es un camino que cansa van a tener que averiguar muchísimo, no les van a contestar a lo mejor o los emails o las demás pero tienen que existir porque por la cuestión del COVID es difícil entonces ellos me preguntaban que dónde yo era, dónde era mi pareja nadie me pudo dar fecha, eso fue un trámite, yo pasé aproximadamente seis meses intentando que me den fecha, fecha, fecha, hasta que el, al final conseguí en el de Motling con o un lo ahí conseguí eh, llamando a, a la jueza por decirlo así ella de verdad me trató súper lindo y me dio una fecha Eso sí, esa fecha eh, era como para 20 días después, gracias a Dios, no fue meses Pero sí era carísimo, o sea, le estoy hablando que aproximadamente para registrar una inguetraga en el Pagué 600 euros y después que la registré, que fui el día y todo a, a firmar Me cobraron 70 euros por el salón y yo como que, ok, Dios mío o solo por un papelito que dice que vivo con mi pareja, que estamos de hace seis años juntos, ¿sabes? Entonces, bueno, ¿qué me pidieron? Eh, yo envié un email solicitando que me den una fecha. Ellos me enviaron un fragebogen, que es un documento, donde te preguntan de dónde eres, cuál es tu visa aquí, cuál es tu pasaporte, igual el de tu pareja. Y eso respondido lo envías por email. Y ellos te responden por email y te dicen, ok, como tú eres de este país y tú eres de este país, a ti te toca presentarnos tales documentos Yo los voy a leer los documentos que a mí me pidieron, que son tres o cuatro, súper fácil, que o sea, si ves aquí ya, ya los tienes Me pidieron el pasaporte, me pidieron eh, la partida de nacimiento apostillada, la mía tiene ya siete años que la emitieron y me la aceptaron, o sea... El, tengo amigos que me habían dicho No, tiene que ser menor a seis meses y eso Pero la mía me la aceptaron este, Y también me pidieron Una constancia de soltería Esta yo la solicité en la embajada De Venezuela, aquí en Austria eh, Fue súper rápido, solo fui eh, un día me firmé con unos testigos y ya Mi pareja, por ejemplo, eh, su embajada no la otorga y la tuvieron que mandar a hacer a su país Entonces, depende, por eso es que les digo No todo es Jessely, lo dijo, ella está errada o lo que yo digo es la verdad Porque me escribe mucho No, tú estás errada porque esto no es así, porque a mí no me fue así O sea, cada caso es diferente En mi caso, por ejemplo, la embajada de Venezuela sí te da esa carta Pero en el caso de la de Minora, que es Guatemala no le daba esa carta y la tuvo que mandar a sacar a su país, entonces tuve que esperar que a él se la dieran <ríe> y así meter. Cuando tienes todos tus documentos, que son estos tres que te nombré apenas, los tienes que apostillar y traducir. Entonces, <ríe> media vez que los tienes apostillados y traducidos, los escaneas y lo envías al Stantons AM, al que te está llevando tu casa, o sea, el que te va a casar o el que te va a hacer la inguetragene porque es el mismo que casa y el que hace la inguetragene eh, de hecho, les cuento este dato en lo personal, ojo, en lo personal siempre esto hay que recalcarlo porque después los comentarios Entonces, el día que me tocó, yo fui a registrarme en inguetragene cuando llegué, la sorpresa mía es que yo fui súper normal vestida porque para mí es solo un documento, no era ni una boda ni nada porque en Venezuela el concubinato es, tú lo firmas ahí normal y cuando que la gente estaba porque a ti te toca su ponte a las 9 a otro le toca a las 9 y media a otro le toca a las 10 y así entra uno, sale el otro y a los que le tocaba antes y después que a mí estaban todos así con invitados y todo y en la mía estaba mi hermano, mi novio y yo y mi hermano de broma porque bueno, eh, vive en Viena pero fuimos normal y cuando llegamos el salón era un palacio bellísimo todo así, nosotros oh my god ¿dónde estamos metidos? Eh, Tal vez fue mi error porque yo no averigué, o sea, como para mí no me importaba, era solo firmar algo No me di la tarea de investigar mucho y después fue que me enteré por otras chicas Sí, yo hice una fiesta y lloré y no sé qué Y sí es muy emotivo porque la jueza me contaba a mí que para ellos es como una boda O sea, aquí es como una boda, eso me contó la jueza, no quiere decir que sea así Pero eso fue lo que ella me contó a mí De hecho, en mi caso personal, mi experiencia personal es que ella a nosotros nos leyó todo de la boda y ella no los dijo, ella estaba leyendo todo y te hacen todo un juramento y todo como una boda y ella nos decía, ehm, empezó, bueno jure usted que no sé qué, que va a ser fiel, bla bla y por allá dijo, y ahora es que esto es una ingetragen, es cierto, es que estoy leyendo todo de una boda bueno, esto es todo y así nosotros, no tranquila, no se preocupe pero fue muy chistoso porque realmente lo tratan como una boda y son los mismos requisitos entonces, bueno, nada, terminamos y el día que terminas, es en ese momento que termina la boda o a Ingetragene, ellos te dan ahí mismo tu papel, que es ya un documento que dice que usted está a Ingetragene con esa persona, Dios mío, no lo puedo creer, y ya tú estás ligado con esa persona de por vida. Entonces te dan tu documento y ya. Con ese documento no tienes que apostillarlo, no tienes que hacerle nada para la visa, que es la que viene después, que lo voy a hablar en otro video, porque si no este video va a ser eterno y este y ya, ese es el bendito papel que necesitas para solicitar la visa si tu pareja tiene una visa que le permita trabajar aquí depende de otros casos también, pero en mi caso si yo solicitaba la ingetragane con mi pareja, yo iba a poder trabajar aquí con libre acceso al mercado. Entonces, chicos, esa fue mi experiencia personal. Yo les voy a dejar los links por aquí abajo de los stands AMS donde pueden solicitar la ingetradene. ¿eh? Les voy a dejar. Eh, únanse al grupo de el e Helps Group en Viena, en Facebook, porque ahí voy a montar la carta que me pidieron de los requisitos que a mí me pidieron personalmente y la carta que me dieron de preguntas personales para ellos poder decirme qué requisitos necesitaba, porque esa me imagino que sí es igual para todos. este Y ya, yo espero que esta, esta información de verdad les haya ayudado mucho. Eh, nada, chicos, a ver si se me olvida algo. Yo creo que en realidad eso fue todo. Al final con esa carta yo fui a solicitar mi visa y me la dieron súper rápido. Eh, eso se lo voy a contar en otro video Pero sí, eso fue todo el trámite En realidad es un trámite súper cortito Súper sencillo, pero bueno Por la situación del COVID yo me demoré más de 6 meses En lograr conseguir una fecha Y poder hacerlo eh, Eso es todo, ah, me cobraron Unos 600 euros por registrar La Ingetragen de Partnershaft Creo que es porque en ese era un castillo Entonces era más caro, no sé cuánto cuestan los otros Y después que me hice la Ingetragen Así, la, la jueza me dio Mi, mi documento y me dio un sobre, y yo, ah, de plano es, no sé, una invitación para el castillo, para conocerlo. No, era un sobre con un cheque que yo tenía que de pagar en el castillo por haber usado la sala. Y eran como 80 euros más. Y yo, Dios mío, esto no lo puedo creer. Al final tuve que pagar eso. Y te dan un plazo, 15 días para pagar esto, por haber usado la sala. Y yo, así como que Dios, de haber sabido, invito gente. Pero nada, este lo obtuve, que es lo importante. Y eso fue todo el trámite. En realidad fue bastante sencillo. Eh, esto que les estoy diciendo, señores, esto les va a ahorrar tiempo. Les digo que yo para tener esta información duré seis meses. Así que valoren estos videos porque créanme que no es fácil conseguir esta información por ahí. Bueno chicos, los quiero mucho. nos vemos en un próximo video para contarles todo el tema de la visa de pareja aquí en Austria. Los quiero mucho y nos vemos en una próxima oportunidad. Chaito.